Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. En un vídeo anterior os explicamos qué era la tendinitis del tendón de supraespinoso. Pues bien, hoy os vamos a hablar de los ejercicios que podéis hacer en casa para esta lesión. Pero antes de iniciar con estos ejercicios es importante decir que la tendinitis debe estar adecuadamente diagnosticada para poder realizarlos. Como explicamos en el vídeo anterior, el tendón del supraespinoso está ubicado entre el hueso acromion, que pertenece al omóplato o escápula, y la cabeza del húmero. Por lo que al realizar movimientos, sobre todo en rotación, este espacio disminuye y pinza el tendón. Y si el tendón está inflamado, va a producir dolor. ¿Cuáles son los ejercicios indicados para la tendinitis del supraespinoso? El primer ejercicio son los ejercicios pendulares o de codman. Con este ejercicio vamos a aumentar el espacio entre el acromion y la cabeza del húmero. ¿Cómo realizamos este ejercicio? El paciente tiene que estar de pie, con el brazo bueno apoyado en una mesa o en una pared, de tal manera que el brazo lesionado quede colgando. La mano del brazo lesionado va a estar sujetando una pesa ligera de aproximadamente 1 o 2 kilos. El objetivo por el que el brazo esté colgando y sujetando la pesa es para aumentar el espacio entre el acromio y el húmero. Una vez está en esta postura el paciente, va a hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás, dejándose llevar por la inercia. Y después lo hará de adentro hacia afuera, en dirección a las agujas del reloj y también en contra. Cada ejercicio lo hará durante aproximadamente unos 30 segundos. Otro ejercicio son los ejercicios autopasivos para ganar movilidad articular. Además de aumentar el espacio subacorneal descrito en el apartado anterior, es necesario ganar la movilidad articular que esta lesión crea. Por eso tenemos los ejercicios para realizar de flesio extensión de hombro. Con el paciente de pie y agarrando un palo de con la palma de la mano hacia abajo, va a elevar el palo con el brazo mano ayudándose del bueno hasta el final de su amplitud articular. Si el paciente no puede por debilidad muscular o por dolor, se puede hacer lo mismo pero tumbado. Otro ejercicio es la separación del brazo. En la misma posición anterior hay que empujar con el brazo bueno al, pal, al malo, separando el brazo hasta el final de su rango articular. Por otro lado, tenemos también rotación externa. Este movimiento de rotación externa va a consistir en llevar la palma de la mano hacia la parte posterior de la cabeza. Pues bien, para poder realizar este ejercicio nos ayudaremos de una toalla. El paciente deberá estar de pie, y con la espalda completamente recta y colocará su toalla en la espalda. El hombro lesionado cogerá un extremo de la toalla por detrás de la cabeza, mientras que el bueno lo pondrá detrás de la espalda con el dorso de la mano pegada a la espalda y cogiendo el otro extremo. El ejercicio va a consistir en como si se estuviera arrascando la espalda, el hombro malo que es el que tiene la mano detrás de la cabeza, estará forzando la rotación externa. Por otro lado, tenemos la rotación interna. El movimiento de rotación del hombro consiste en llevar el dorso de la mano hacia la parte posterior de la espalda. Para poder realizar este ejercicio, el paciente debe partir de la misma postura que en el ejercicio anterior pero en este caso la mano del hombro afectado debe estar detrás de la espalda. El movimiento que se realizará es exactamente igual que el anterior. Y por último tenemos los ejercicios de tonificación. Una vez que el dolor ha disminuido considerablemente y nuestro rango articular es correcto, será el momento de hacer ejercicios de fortalecimiento para que la recuperación sea completa.